Hola gente, aquí está mi video de postulación para el torneo de fanfics oneshot tournament 2 de la fortaleza de Sandman. El canal 1,760 suscriptores, que está postulando promo en 5 videos como previo. La razón por la que entro es para utilizar algunos guiones de fanfics que tengo guardados a mi favor, ya saben que pocas veces desaprovecho un torneo de fix la edición seguramente sea igual a la de mis videos con algunas cuestiones para cumplir los requisitos del torneo. Es un torneo libre, así que cualquier puede entrar, dejaré en la descripción el video original con los requisitos para postulación y la información relevante y eso es todo por ahora, me despido chao chao tengo que rellenar el video para que llegue a los 1 minutos, así que gracias.